que la verdad es que me gustas It's Amigo, porque no te tecleo ya. <risa> Como saben, son mis panas este es... La mi cola La cola, la cola La cola de la cola Y entonces este video va a tratar de una ruleta Como ruleta y una camioneta Mira, aquí va a estar la Y él va a tener la aplicación se la están mostrando Y a ver, ¿quién va a empezar? ¿Quién va a empezar conmigo? ¿Ah, sí? Bueno, pues me ¡No! Este, una foto, en la foto, por Reto cumplido La cola bueno. lo cumplió guapo. <risa> <risa> no, no, es mi culo. <risa> <risa> sí. ¡No para ah, es cumplido! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, para. no! Okay. Compañero Eduardo ya me pasó un número de una tipa quién <tose> sabe ya este para el final de quinta. compañero compañero compañero compañero compañero compañero pues En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Veinte minutos después. Este, hola, este. Quería decirte que te he visto salir varias veces de tu casa y que que la verdad es que me gustas soy fan de este hombre ah. aquí ¿No sabes? ¿No? No digas mamá, la tu número, No me marcaron, caramba Ah, no, no, no si me das el tenemos que marcar Bueno, ya, reto cumplido Si mañana... Si mañana aparezco, en la vega o van por mí, no? van chile, van chile, como la vega, y perdón, pasado, qué, de knocking? no, man, no, no, no, no, no, no, no, pasaste mi número? y nada me Si ¿Sí están la pinche ¿Quién te había preparado una No,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 Háganse un carro hacia atrás, háganse un carro hacia atrás, güey. Háganse la mañana. Voy a decir que empínate, güey. No, güey, no, no, no, no. que no te puedas manchar, güey. te, sí, pues, te, te, te anyway, cae muy bien, güey. Yeah. Well, si no antes que no te entrena en la cama. Sí, güey, pero así ahorita no digan mamá. No, pero... es cuando ya está. ¡Ántale! ¡No me pregunte! ¡Seguro que esto se pondrá peor, Granulón! ¿Cómo estoy? Al de tres. Una. caca! <risa> Bad. ¡Ay, no ¡Ay, ¡Ay, ¡Compañero! ¡Que la derecha! debe la derecha! ¡Que manera. Uy. Uy. Uy. derecha! voy a disfrutar. Ay no derecha! ¡Que No, madre, tío. no ¡Que la derecha! ¡Que la derecha! Bueno, bueno... Vale, vale. Bueno, la cara bueno... Bueno, bueno, bueno, bueno, Que te vayas pensando vez. Eh? No, no, no, pero no? ya <risa> <risa> <Ay, ¿sí? risa> ¿Vale, o sea, ah, ¿sí? Bato, ¿Qué tanto no hay duda, sí, sí, sí. no hay duda. No hay duda. No hay duda. No hay duda. No hay duda. No hay duda. No hay duda. No hay duda. No por ahí No hay duda. No hay Chile No hay No hay duda. No hay duda. No hay vas, mijo, vas, vas, vas, vas. Sin me de éxito, papá. ¿Esto? Sí. ¡Ay, bro! No, no, no, no, no, Wey, no, no, tus ojitos, wey. Quítate los dentes para que veas tus no, no, no, no, no, no, Entonces no, una pelotita de la colita, no vamos. ¿Acaso no lo viste venir? Compa, ¿qué te va a tocar? ¿Qué te va a tocar? Comer de la ¿Se me puse? Sí. ¿No? <risa> sí, güey. Ah, hijo de es... Que te vaya vomitando, no güey, si No me Pero también me pasa a mí. No, y así se vuelve esa A ver un poco para el pase, güey. Ya dije que a de verga. lo arrepiento Ah, no, no, no. ¿Qué te Que te sentiste compañero Es que falta más en el Te gustó Ariel? No A mi se está haciendo la mano A mí también se lo puso a roja. ya lo mismo eh Y con esto terminamos. はいはいはい<スタッフ><スタッフ><スタッフ><スタッフ>